Hola gente, hoy voy a hacer un review de un webcomic que me encontré por pura casualidad aquí. Así que aquí vamos. Esto es Ultra Kami. ¿De qué trata Ultra Kami? Por. En una isla desierta y alejada de los más continentes, se salió una bomba atómica nuclear que en el monte de los habitantes y de, de todos, sin embargo, en la misma seguían rastros de vida. Después, residente, la razón es desconocida. Llegó a una semana de la misma, blablabla, a quedar vivos. Entonces... Japón. Repito, Japón. O sea, es, uh, un latino, es, una hispanohablante escribió esto, pero Japón tiene siempre que ver. Sí, este se nota la influencia anime como de costumbre va a buscar a la isla cada uno pero es posible atrasar y muchos han muerto intentando sabor porque sirve como una de las armas de disparo al domo lo único que se sabe es que es un mito dentro del domo o que el campo magnético hay una bomba de dos habilidades los ultra kami y Eshido es un objeto que será de los que tendrán que pelear hasta la muerte y los que podrán en esa isla interactuar con las personas matándolos salvándolos con los mismos poderes Ok, eso fue muy, muy simple. No me llama mucho la atención, pero le daré una oportunidad. A ver. El cómic inicia con este tipo que despierta y dice, ¿por qué soy tan inútil? Eh, sí, sí, sí. El cómic se lee de izquierda a derecha. Influencia. Influencia manga. Sin embargo, en una de las funciones poco. Después de eso pide un deseo, en donde viene un manga. Poder ser el número uno del destino. Y después de eso dice: Soy un otaku, un friki, un hirofi, un virgen. Muy bien, ya te entendimos. Así que sí, soy un chico y también soy un chislado y un sonzo y un cabeza de chorlito. Aquí, pero sobre todo Soy, cálmate Soy, tranquiliza y luego viene el rap Yo me gano la vida leyendo y comparando cualquier manga Lo que el dinero dice no es ningún problema Porque mis padres me dejan dinero para sobrevivir Y antes de morir la metes tener todos los mangas existentes que hayan en el mundo Para eso necesitas dinero, chico El mundo se consume en dinero El dinero es dinero, el dinero es dinero El dinero es dinero, el dinero es dinero Aprende algo, dinero el niño estaba bastante aburrido Viendo al Goku por televisión Cuando de repente Cosa salvaje aparece Los mangas cobran vida Aquí tenemos Tokyo Cool De mis favoritos Entonces después de tres casas Y bueno, bueno, bueno A ver, ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Yo, ¿Cuál es Lulu? Pero eso que tiene que ver? Yo, yo ¿Por qué la tienda es más grande que la casa? Ay, perdón, perdón, perdón. Está bien, es que es un webcómic, es un webcómic. Su estilo de dibujo es ligeramente superior al de One Punch Man original y ligeramente inferior al, al cómic de Jaime Sayama, teniendo una rivalidad con el de Aram Sharam. Bueno, bueno, continuemos, continuemos. A ver, dice este man que es muy bueno, es muy genial, me gusta, soy feliz y afortunado. Oh, cielos. Y de repente, paz Cae un rayo. Luego aparece una especie de boros. Y se des... Con cara de troll face. Y dice la luna, la hincha. ¡Ah! Y luego. Chasquea. ¿Qué va a pasar? Pues que le atraviesan. Y entonces. La espada. Recién si me doy cuenta que esta cosa tiene un montón de. De marcas de agua, como si tuviera miedo de que alguien, por ejemplo yo, imprimiera el cómic y lo, lo patentara y lo manufacturara. Bien, después de eso, vemos más escenas de sangre. Una hora después, en el hospital. Ahí se queda en el hospital. ¿Qué dice? Me pregunto qué pasará después. Yo también. Y ese hecho por mi hermano dibujo. El dibujo nada que ver con la historia. ¡Ja! También acepta fan arts. Muy bien, vamos al capítulo 2. Me doy cuenta que estos tienen una... Como que al igual que un anime tiene una... Perdón, que al igual que un manga real. Tiene una... ¿Cuál es la palabra? Una portada todo a color para la versión recopilatoria. y una Y portadas blanco y negro para la... Pues el resto de la serie El dibujo aunque mm, algo feo Como se le podría decir es, Para mí es agradable la vista No le encuentro tanto problema Se nota que esto fue hecho con cariño Bien de ahí nos presentan Una especie de Hanjiksoe Y empiezan a tener una charla De mi nombre es Tara Total, total ta, ta, ta. Y se como el único familiar El típico se murió al familiar Y ahí empieza un montón de momentos a los yo-yo no me importa lo que sea, el que siempre lo sepa. Ja, ja, ja. Esa cara me resulta tan familiar. ¿Qué hiciste fue, no puede ser, reemplazar a tu único hermano? ¡Chon, chon, chan. Bien, bien, bien. Aquí vamos con el capítulo 3. Por fin. Donde vemos al protagonista asustado? Pues Mr. Máscara de Troll vuelve a aparecer en Pesadillas. Luego, más ese. Nada, después vienen la teletransportación, la venganza, la lluvia. Días, semanas, después. Eso fue gracioso. ese Entonces, al tocar el manga, obtengo el poder del protagonista. Everyman absorbe los poderes de cada superhéroe cuya historieta cómica él toca. Ok, ya lo entendí, ya lo entendí. Me pregunto qué pasaría si tocara el manga de One Punch Man. Adiós, adiós, cualquier cosa. Es un poder muy poderoso si se lo piensan. Que okay, el fin. Después, lo asaltan, creo. Y al fin. Dice, mejor, lo mejor sería ahora descansar un rato. Y eso fueron los tres primeros episodios... De esta serie, sí, si bien el estilo de dibujo se esfuerza en estar bien, teniendo momentos agradables, momentos que se nota que trata de ser a los Shoshosh, está muy bien, está bien. La historia, aunque tal vez está un poco lenta, si sí, saben que como es como ese capítulo de los Simpsons de Avery Man. El cual me De hecho me gustaría saber cómo continúa esa historia. Así que está bien, tiene mi aprobación de esta historia. No es la mejor historia del mundo. No tiene por qué ser tan buena ni tan mala. Así que eso es todo lo que voy a decir. Me despido. Chao, chao.